PRIXLINERS, saludos cordiales, os habla Luis de PRIXLINE muchas gracias por estar ahí en Twitter, Periscope, en Spotify, en Instagram y en el canal de YouTube de PRIXLINE como os he anunciado, eh, hoy vamos a hablar de lo que le puede pasar a uno cuando necesita dinero ganar dinero rápido, a lo mejor porque no llega a fin de mes y se endeuda en esta ocasión estoy aquí con jesús y con su esposa ahora se presentan eh, no hicieron caso del vídeo que hicimos que era muy peligroso endeudarse y se han endeudado pero es que encima de haberse endeudado han ido a una empresa rarísima aquí tenemos los papeles que yo creo que ni existe una empresa que les ha engañado les había prometido que les iba a dejar 8.000 euros y no solo no les ha dejado 8.000 euros, sino que les ha sacado. ¿Cuánto dinero ha sido? 1.400 euros. Les ha hecho pagar a esa supuesta empresa francesa 1.400 euros. Antes de hacer la entrevista, pues yo creo que lo mejor es que os presentéis vosotros mismos. Sí. Jesús, te cedo el micrófono, preséntate para que yo lo que os puedo decir que Jesús y su esposa son como vosotros, seguidores de PrisLine en YouTube. Vale, y me han escrito que querían dar su testimonio te cedo el micro y preséntate tú mismo jesús hola buenas tardes mira me llamo jesús rodríguez trabajo en una empresa grande eh, la situación económica no llega bastante bien con un sueldo mi mujer no trabaja pero bueno para comentarlos me pidió un préstamo bastante elevado que me decían de 8.000 euros que yo había pedido en francia y no me los dan encima me han quitado dinero entonces, la situación qué significa que no vayáis a pedir un préstamo personal directamente a Francia y a ningún lado. Luchar por lo que podáis. Y hasta te presento a mi mujer, mi esposa. Hola, precliners. Mi nombre es Susana y bueno, llevo soy administrativa auxiliar administrativa, estuve 15 años trabajando en una empresa, ahora me arrepiento de haberme despedido de allí, ahora mi situación actual pues es que estoy en el paro, estoy desesperada buscando otro tipo de trabajo de lo mismo o de cualquier otra cosa, pero bueno, que por mi edad y... vamos bueno, que no, no me sale. y bueno, nos vemos en las primas son la necesidad de pues lo visto no llegabais a fin de mes, ¿no No. El vídeo que hice, ¿lo visteis? Yo hice un vídeo que lo voy a poner hace menos de un mes. Pero lo voy a poner luego en el comentario destacado de este, en el que yo decía que cuando uno no llega a fin de mes, lo que tiene que hacer es buscar nuevas fuentes de ingresos, pero lo que no tiene que hacer nunca es endeudarse. Hombre, por supuesto, no estamos aquí para regañaros al revés, estamos no, para apoyaros para y para que la audiencia de Prisline no le vuelva a ocurrir a nadie esto, porque les conociste por Instagram, ¿no, Susan? ¿Cómo fue? ¿Cómo los conocí? Cuéntale un poco a la audiencia cómo fue pues así navegando por instagram me topé con este individuo un michael Jackson. tienes la cuenta del individuo por ahí para decírselo sí. a la audiencia si se la puedes enseñar ¿Tú viste esta cuenta del, sí, vi, del time y... Michael Jackson ¿no? sí bueno y me empezó y qué te ponía a... que ofrece crédito sí. dinero rápido Sí, un, eh, ¿Cómo sí. era vi que era un inversor que ponía que era de confianza reconocido bueno le di like y al poco rato pues él por eh, un Susan perdona que te interrumpa es que tiene una cuenta del Real Madrid en Instagram con tenía con ocho seguidores ahora se la cerraron y ahora tiene una ya con seis mil casi ¿no? no cuatro mil y pico pero vamos que es muy buena Instagram es una influencia mm -hmm. Cuéntalo bueno, pues, a la audiencia, Susan. Pues nada, contacté el al ver que el hombre este que le había dado la like tal, pues se me ofreció eh, por mensaje privado, me dijo, "Ah, necesitas un préstamo, te puedo ayudar." Tal y boba de mí, me fié, le dije que sí. Y bueno, ya ahí empezó y todo nuestro calvario. Y empezaron los WhatsApp, ¿no? El que el, el tú y tú. ya no. Y empezaron directamente a mandarnos WhatsApp, pedirnos están, datos personales... Están los WhatsApp, cuéntale cómo era lo de los WhatsApp. Mira, los WhatsApp qué significaba, que te diría, me dijo el hombre que ya contraté con el otro persona que tienen de acuerdo para esos préstamos, me dijo, toma, me rellenas estos datos, tu nombre, tu dirección y todo, y, y me tienes que mandar primero 400 euros para firmar el contrato. Eso es lo primero. Y luego lo segundo me dice, fírmame el contrato con una hoja de papel y ya está, directamente. Y luego pero mira lo que pone aquí en el whatsapp jesús dice eh, es que hemos imprimido los whatsapp que ha tenido claro. para que los lleve a la policía yo les he recomendado que el lunes lo denuncie esto dice soy el director del banco claro. su esposa dijo que necesita un préstamo de 8.000 euros sí. cuánto tiempo va a reembolsar díselo tú mismo a la audiencia a los clientes, si quieres. cuánto voy a reembolsar bastante más porque porque qué significa que esos 8.000 euros no los he visto ni lo voy a ver ¿Por qué? Porque esta persona me está pidiendo dinero, dinero, dinero, dinero, para no darme nada. Y encima me están poniendo pegas por todos los lados. Uno me están diciendo para transferencia que ingrese 200 y pico euros, otro 400, otro 400. Y al final la deuda ya se lleva en 1.400 euros que me debe la empresa de Francia. Si llama a la empresa directamente, te voy a enseñar el nombre para que vosotros tengáis consecuencias y lo podáis ver las empresas se llaman solid Solution Credit. lo veis bien es para que directamente no vayáis a esta empresa a perder dinero y luego te mandan dir perdona no vayáis yo os recomendaba ninguna empresa claro. ni legal ni, ni esto que yo creo que esto esto esto es un engaño sí pero yo tampoco aconsejo la deuda por la deuda porque yo os decía en el vídeo que si por ejemplo uno necesita mil euros para llegar a fin de mes se lo van a prestar pero es que luego vas a tener que devolver mucho más de mil son dos mil a lo mejor de mil vas a tener que de, de, de, depende claro. del interés que haya pero, este, pero además una cuestión para un préstamo de ocho mil euros que hemos pedido vamos que tengamos que pagar qué es lo que hemos pagado hasta ahora cuánto habéis pagado mil veintiséis euros, euros ¿Y, ah, y cuánto habéis recibido Cero cero y cómo habéis pagado, Cómo la habéis mandado por una señora? ese dinero cuentas en la un... audiencia que los mira, audiencia de PRIXLINE Mira lo que la, las fotos que le mandaba por WhatsApp cuando es, decía que estaban resolviendo su su préstamo yo creo que ni son estos ni son estos mira Cómo ha podido ser eso, Jesús, explícalo. Pues mira, mira, para que no pase. mira, para que no pase directamente no fiel. Pues había nadie. gastos para todo. Había Jesús, gastos para todo. Para Pero notario, sí. para seguro. Aquí pone en estos papeles que que sean además en un mal español, pone que que no hay que no hay que no tiene gastos el préstamo que no tenía gastos no, no, no tenía costó. pero luego si sí tiene perdona, cuenta lo que si no, no. perdonar es que solo tenemos dos micros y susan tiene uno pero jesús y yo compartimos mira me mandaron directamente no. una norma diciendo que ellos me iban a ingresar 8000 mil euros justos con un, con un interés del 2% nada más y entonces me dijo no te preocupes que te lo voy a dar pero ingresame antes 400 euros para firmar el contrato Vale, vale, yo te los doy. Le dimos los 400 euros y a. Los... Pero Jesús, ¿a ti esto que está en my castellano no te hizo sospechar? Sí, pero sabes que cuando no estás te... ciego, cuando estás ciego directamente... No miras esos pequeños no miras, detalles. No miras, si miras, únicamente que te den los 8.000 euros en tu cuenta. Entonces yo le ingresaba a esta señorita que pone aquí a Esther. Pobro es que, eh, Sánchez. Eh, eh, eh. Encima le dieron una cuenta del BBVA. Claro. Que, que yo que para eso es. les digo que vayan a. Primero que reclamen su dinero y si no que lo denuncien. Y claro, que, que, que vayamos cuéntalo, directamente. Cuéntalo cómo ha pasado. Mira, pues yo me, me decían como usted no tiene ni, ni cuenta en Francia, pues mándeme usted al Banco Viva Vizcaya, que mande a la señorita Esther Cobo Sánchez. La audiencia dice que os han engañado. Sí, sí está diciendo ahora en directo la audiencia nos han, nos han engañado lo dicen así, os han engañado y entonces claro, entonces el problema que tenemos directamente es que yo le estaba ingresando a esta cuenta todos los dineros que me estaban pidiendo, primero me han pedido 400, luego otros 400, luego 200... 800 del seguro. 800 del seguro encima, que el seguro... Pero, Jesús, yo he leído aquí que el préstamo no tenía seguro. Pues en nada... El mal castellano, mira. Dicen... Aquí pone, el préstamo, ¿dónde están las condiciones del préstamo? Hay unas supuestas condiciones del supuesto préstamo que dice que, que no tiene coste. Sí, costes. O, o al final tiene coste, tiene 800 euros. Ahí estará por aquí para que lo mira, dice, Ahí está, míralo 800 euros, aquí están Ensíñaselo a la audiencia para que lo vean No sé, audiencia no sé si lo veis bien Pero es que mira aquí hay una firma que pone notario Que yo creo que ni es notario ni en nada Claro es esto Entonces ya Si no fuera porque es grave dan ganas de reír Sí no papá Estoy sufriendo ahora mismo porque, claro, estoy sufriendo bastante. Porque el tema es que, claro, que ahora me encuentro sin el 8.000 euros, sin 1.400 euros. Entonces, ¿qué hago? Y, con y esto? esto es presionándonos día tras y día. Y mira, por, Jesús, por ¿qué eso? haces? Perdonad. Lo que dije en el vídeo anterior, buscar nuevas fuentes de ingresos, sí. nunca endeudarse. Yo a Susan ya ayer le dije, cuando me dijeron esto, y dije, no os preocupéis, hacemos un vídeo, y le di ya varias ideas, y ya está ingresando. Como ellos tienen una casa en propiedad les he dicho que se apunten a cómo se llama a Airbnb, Airbnb. Airbnb. sí que tú tienes micro perdón pues y ya ya se ha alquilado no habitaciones Tengo tres ya, ya fíjate no han pasado ni 24 48 horas ya he alquilado 3 esos son fuentes de ingresos porque eso es dinero que te va a entrar líquido si tienes coche pues os decía alquilar el coche si tienes por ejemplo para trabajar en casa en Prisline tenemos aquí una lista de reproducción de trabajos desde casa de muchos tipos hay que buscar de verdad cuando uno no llega a fin de mes, yo insisto, hay que buscar fuentes de ingreso, no deudas, no endeudarse, que endeudarse te acaba esclavizando y ya bueno, si te engañan como estos que yo creo que ni existen, ni son franceses ni son nada, ya veremos lo que dice la policía. Me decían ¿Eh? ellos La brigada como me dejaste Luis? La brigada es cierto lo dijeron a Jesús te lo diga él brigada sí, sí. de tú has sido la policía y qué te ha dicho la policía la policía no me dijo nada me dijo que únicamente que no sabía nada de este tema y ni no nada entonces entonces yo cuando en dos días estaba yo tan, tan preocupado en mi casa sin dormir entonces me fui a la policía con mi mujer la audiencia dice tenéis que denunciarlo para que no engañen a nadie más no lo vamos a luchar para para denunciarlo y qué te ha dicho la policía a la brigada me, me, fui, me fui a la Policía Nacional, me dijeron que ellos no querían saber nada, porque no sabían nada de esto, entonces, gracias a una persona la que yo estaba hablando con él, me ha dicho directamente, Jesús, vete a la brigada de... Esto, ¿Cómo era de el nombre de la brigada, Luis? Brigada de han dicho a él. sí es que no me acuerdo ahora mismo pero bueno tantas cosas tengo que decir bueno pero es una brigada que se dedica para estafas y para cuentas a la brigada de de, de, de in, in, in comisaría no te han cogido la denuncia no no, la no no me han cogido la denuncia me, me dijeron que, nada, que no querían saber nada entonces Claro, entonces gracias a la persona es que. Aunque más a consumo, a, a, a nuestro ayuntamiento. Y esto consumo, esto no lo lleva. Esto lo tiene que llevar una policía secretas que miren los préstamos que, que están robando a la gente directamente. Entonces, claro, yo directamente yo le comenté. Mí, porque tú el dinero lo has ingresado, ¿dónde está el resguardo? Jesús, claro. el dinero lo ha ingresado <risa> a una cuenta del BBVA de España. Sí, de España. Y a nombre de una mujer. Pone aquí, ¿no? Sí, bueno, mira, a a a vos, Sánchez. Estés es Cobo Sánchez. Pero es que bien, bien, luego nos pedían... El ingresado para que se quede ahí a esta cuenta luego nos pedían dinero para una coalición de, de cuentas de cambio de cuentas para que el dinero nos llegase más rápidamente pero Mira. todo era mentira luego o sea, les dicen mundial. que los ocho mil euros no llegan sino y siguen ingresando dinero claro, es bien, el notario bien. que les empiezan a contar unos rollos y ya es como que primero primero ingresaste 200 ¿no? primero ingresé 200 porque hacían para encima del contrato luego para, para encima el notario, para, para el, el contrato. luego hicimos otros 400 para para temas del seguro, luego para otros 400 euros para una transferencia que había que cambiar un banco por otro por España al banco de la Caja Madrid y todo todo eso venga porque hablar con ellos solo siempre ha sido por WhatsApp no por WhatsApp, por directamente WhatsApp. siempre con WhatsApp porque nunca nos han dejado hablar porque yo un día le llamé por, por teléfono y yo con <risa> mi contacto de Instagram <risa> pues por Instagram y, y por WhatsApp o mandaba estas fotos mira esa se supone que esa otra a la que le dejaron el dinero claro. que yo creo que ni ni eso y luego también le mandaban por WhatsApp estas fotos de que diciendo que estaba reunido que el banco reunido. discutiendo su préstamo. Claro. Y luego, sí, una solución para nuestro caso que, que no llega, que no llega. Y luego, cuando ya le ingresa los primeros 200 y pico euros y eh, le, le piden 400, y claro, ya le está más agobiado porque ya ha perdido 200 y pico euros, ni no va a haber 800. 800. Pues claro, la familia me ha dinero, pero claro. Llega momento que me estoy agobiando porque ahora se lo debemos a, a la, familia, debemos, y a la debemos, familia y también. debo dinero a otro mundo por este tema de por desgracia lo pensé que Oye, y una pregunta la familia nos preguntó para qué y no, no y se hizo ver estos papeles que qué? de verdad que es que son no. mientras habláis voy a buscar alguna cosa que me ha llamado la atención de los papeles mira yo te voy a decir, voy a decir una cosa el tema que por desgracia cuando tienes a la familia muchas veces te tienes que mentir porque si no no te lo dan, porque para esta tontería te ponen verde y por desgracia en la vida cuando estás agobiado saturado de, de, de que luego tu banco te está llamando y diciendo oye que tienes que pagar esto, que tienes que pagar la luz que tienes que pagar nada y te ves que tú has cogido tu sueldo para pagar a este tío para que te dé un préstamo y luego no ver el préstamo ¿cómo pensáis vosotros? como yo, triste y amargado ya lo que hay Ahora estamos viviendo una auténtica pesadilla, sinceramente, y un sueño horrible del porque que. No Hombre, vale. la audiencia dice que alquilar la habitación muy buena idea. Sí. Y de hecho, ya en, do, en dos días ya estás ingresando. Claro, no son ocho mil euros de golpe, no son pero es dinero que va a ser para ti. Sí. Dinero que va a ser para ti. Claro, claro. Yo le he dicho a Susan que, sí, que se ponga a repartir para Globo. Él no, porque él tiene ya todo el día ocupado, trabaja en un gran supermercado, no vamos a decir el nombre, no sí. trabaja de sol a sol. Pero ella como tiene más tiempo pues alquilar las habitaciones que tiene y a trabajar repartiendo lo que haya que repartir hay que para salir del agujero y reducir costes reducir ya les he dicho que nada de movistar y series y rollos de esos y que se pongan una compañía telefónica barata, no, y, y, cosa barata claro. y por supuesto a estos que se vaya a la policía que le cojan la denuncia y que recupere su dinero porque la cuenta es española es del BBVA, Jesús. Sí, no. Acuérdate la... de ponerte el micro que si no, no te oyen. Bueno, va a ser así la, bien. la cuenta es del Banco Viva Vizcaya donde han hecho el ingreso. y Entonces, claro, cuando vaya el lunes a la comisaría de inspección para ver este tema, ya me comentarán ellos lo que harán y me dirán. Y ya me dirán, Jesús, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro ya que por desgracia que la Policía Nacional no me ha dicho nada, entonces claro, yo lo que yo quiero, insisto y repito, no pedáis un préstamo más. pensarlo antes mucho mejor y tener un poquito la cabeza como yo no la he tenido. Lo que eh, queremos es que... Es que investiguen a, a esta empresa en Francia o en España o donde sea Yo, si queréis mi opinión, yo creo que no está ni en Francia, que no, Susan. Para que la gente no caiga en este error que hemos caído nosotros y que no se vuelva a repetir, claro. Aquí hay una supuesta firma de un notario. Pero que esto yo creo que ni notario ni nada. Ni nada. O sea, y todo esto se lo mandaban por WhatsApp. Sí, todo por WhatsApp. Directamente a mí no me daban nada. Pero vamos, Jesús, yo sinceramente a mí me piden eso. Bueno, yo no voy a opinar, pero vamos, que lo veo muy mal. Eh, eh, ya nos, nos vais nos vais a mantener informados, ¿no? De lo sí, que sí. ha ocurrido. No, mira, ahora yo cuando, sí, ya sepa... cuando solucionemos esto, pues ya haremos otro vídeo con Luis y ya os comentaremos en cómo ha quedado esta situación. Recuérdales como entrasteis en esto, por Instagram un anuncio, ¿susan? ¿No? Por un anuncio en Instagram. Sí, o sea que no fiéis de verdad, de verdad, de verdad no fiéis de los anuncios estos, ni en Instagram, ni en Twitter, ni en ninguna red social. ¿Y los de, la tele? de de dinero rápido, porque no. ¿Y los de la tele los recomendaríais, los que anuncian en la tele que esas ya son empresas, empresas legales? No tampoco. ¿Por qué no los yo, recomendaríais? Yo no me fío ya. No, pero hombre, los ¿Tienes? de la tele si sí te van a dar... ocho mil euros, te van a dar sí, 8.000. Pero, pero, ¿Pero ¿qué mí? va a pasar luego? Para el que no le haya quedado claro, porque a vosotros nos quedó claro en el vídeo que yo hice. No, porque luego nos pidieron... Si queremos... te dejan 8.000, vas a tener que devolver luego a lo mejor mil o 20.000. Ahí está, no, es que... Aunque sea legal... Pero, hombre, ¿cómo? a nosotros lo que nos atrajo de este préstamo, que ya sé que fue un grave error por nuestra bueno, parte. Pero ya lo he hecho pecho, lo, ¿no? Lo del 2%, que era un interés al 2%. Sí, los de la, tele, los la, de la tele, son mucho más, ¿no? Es un es 200%. por ciento. Eh, todos esos, esos. Bueno, puede decir, ¿no? Sí, no son las opiniones son de la de invitada, ¿eh? Disclaimer legal, de, legal. De, <risas> de interés del TAE. y claro, no pagas 2000, pagas 4000 o. Mucho ánimo, saldréis adelante, nos está diciendo la audiencia. Con pues muchas gracias Entre por, por, por ayudarnos a los que estáis contestando. Por cierto, los que lo veáis ahora luego poner en los comentarios lo que opináis. Si vosotros pediréis os endeudaríais, pediríais un préstamo. Si no, si lo pediríais sería a los de la tele, a, sí, a estos. A pedir una cosa, es eh, compartir y difundir este vídeo para que se entere todo el mundo, por favor. Sí, porque yo me creía que estas cosas ya no existían, de verdad. No de verdad que me he, me he quedado flipado. Eh, Toma, Jesús, que eh, si eh, no te Existen todavía, por desgracia, cada vez más por la situación económica por la gente que está pasando todo muy mal ya, claro es que no esto es que la situación Entonces, que vivimos en españa un día en el tenemos mundo. que hablar la situación exacto tú has dicho en el mundo porque un día tenemos que hablar porque están los sueldos tan bajos Porque no hay trabajos no hay todo y, eso si nos vemos en la obligación de, pues de caer en esta Claro. En bueno. Estos... aunque también Susana, lo dije muy claro en un vídeo <risa> que no había que endeudarse y hay que pedir además opinión oye ves esto que dice bueno al 1% pide opinión a otras personas pero bueno que no Bien. ya no ha pasado ya o sea, ya ha pasado ahora, hay que recuperar ese dinero hay que, recuperar no hay que recuperar recuperarlo o sea, hay que poner una denuncia y recuperarlo 4, den. claro pido, pues, pues nada además, estamos reclamando día tras día los mil cuatrocientos veintiséis euros de los eso y qué que os dicen cuando los, los reclamáis pagados. qué os dice y nos dicen que no, que no, no nos les devuelven porque una auditoría que les han hecho una empresa que se hace llamar ACPR eh, Les han prohibido que hagan más trabajo. Si quieres añadir algo más Jesús que, Y entonces pues este director del banco Víctor Torres no nos nos tiene ahí Para Que esto es una historia de que no salimos vamos que, que estamos estancados porque es un tiro y afloja entre los dos. Pero y no, pero no le metáis más dinero. No, no, no, Eso no ya no vais dinero. a meter más pero dinero. Que no, que porque no, el no. tiro y afloja empezó así. Que, no, que, no, empezó, que, oye, no, que, que los 8.000 no los mandamos porque me tienes que mandar ahora 200 no, no, patonarios, para, pues, para no la, sé la la qué. Última, a, si aunque aquí he leído que no tenía gastos, pero luego el, empezó a tener gastos, pues supuestamente. El último importe, y Preslines, el último importe que nos han pedido para hacernos la transferencia otra vez. Porque se supone que la anterior operación está cancelada por los auditores de allí de Francia. Nos piden 400 euros Vamos, en gasto. sigue pediendo, que Ni os ocurre ingresar pero un pero euro más, ¿eh? Nada, por favor. Y, lo, y los, los resguardos de los ingresos que has hecho, Jesús, guárdalos bien. bien Eso enseña los reguardos y ya acabamos el vídeo, Priscilene. Eh, de verdad, poner en los comentarios, poner un like. Si os ha gustado el vídeo y poned en los comentarios vuestra opinión, ¿vale? Si os endeudaríais, si no os endeudaríais y con quién. Resguardos. Mi consejo Porque es que, que no, hay... mira, los resguardos originales. Acerca, mira, los acercamos a cámara, sí. Jesús. Sí. Joder, cuatro. cuatro. Cuatro tiene aquí. Mira, uno, dos, tres, tres y, cuatro. y cuatro. Y son y cuatro. uno, mira, un resguardo todo a nombre de una tal Esther cobo sí. Sánchez. Un ingreso aquí hay de, de 275. Otro de 406 euros, también Esther Cobo Sánchez. Otro de 400 euros, Esther Cobo Sánchez. Toda la cuenta del BBVA de España. Y otro de 245, Esther Cobo Sánchez. Pues esto vete a la policía a ver quién es esta Esther Cobo Sánchez y si no, quién es el dueño de esta cuenta del BBVA de España. Vale. Y llévale todo esto que hemos imprimido de los WhatsApp que tuviste, que son por lo menos 30 hojas. 30, toda la conversación y todo y a ver si ya pues a ver que lo investiguen ¿Qué paso pagamos a, a los vale, funcionarios lo pagamos a claro. para que nos echen para hagamos a todo el mundo para que nos echen la mano tenemos una policía muy buena en españa y hay que intentar que por lo menos que nosotros mismos a poco a poco sigamos luchando para que estas estafas no ocurran bueno pues muchas gracias por vuestro testimonio Os cuando esto esté más solucionado volvéis al canal y se lo canal. contáis a los Prislines. Lo que ha pasado, muchas vale, gracias. y Prilina es tener cuidado con la deuda muchas y menos gracias. si no es fiable, para estar ahí, muchas gracias, adiós, chao chao, chao.